Y llegó el momento Para vivir como yo quiero Ahora estaré siempre primero Por mucho tiempo El remordimiento Me hizo decir que aún te quiero Pero por ti yo ya no siento Nada Ya no siento nada Quiero vivir nuevos amores No te daré explicaciones Nada Ya no siento nada Tú y yo sabemos la razón no te daré explicaciones Me voy Y ahora que el tiempo ha pasado Supe que la vida para bien me había cambiado Quiero vivir sin estar a tu lado Y fracasé, me cansé De vivir callado Aparentando no se logra Nada Vos sabemos que ya no Me amabas Era normal pelear de madrugada Y tus celos enfermos me cansaban No sé lo que pensaba Al verte la cara No veo la mirada que me enamoraba Me lo imaginaba Y es que sabes que ya no te creo Nada Ya no. Sé Las razones, no te daré explicaciones. No sé qué quieres ni qué estás buscando. Estoy cansado de tus malos tratos. Tu versión de lo nuestro es que fui el malo en esto. ¿Para qué me molesto si no es cierto? Ya no me llames, que okay, ya es tarde. Y lo que quieras, de nada vale. Quieres que vuelva a caer en lo mismo otra vez, pero esta vez no te sale. Ya cierra el ciclo y la canción. Y que no vale de nada si lo nuestro ya murió. Como te victimizas al contarles tu versión. Pero recuerda que yo guardo la conversación.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 Las razones, no te daré Explicaciones, me voy.